Yeah. yeah, now be on the beat, yeah Now be bits on the track, fuck yeah, uh, yeah Yeah. 23, 41, recién me despierto Otro día para el business hay que pasar para el centro Salgo silbando de la seta en donde duermo Esperando a que el guardia no pregunte cuando vuelvo Cada día pasa cada vez más lento Más confundido, menos despierto Porque en la esquina de hobby mis conciertos Más energía y menos cuerpo Siento, siento en de de mirada aflento Me perfumo de lamento pero asumo el riesgo Viviendo en dos caras combinadas según con el contexto El perdido de momento returno nuestro vuelo cada madrugada la misma pared Ni por lado puedo olvidar lo que me rompe Ash entende matar mi pena Con tanta mala suerte Que no se ahogan ni se queman Que más da gastar más la suela Si a esta altura tenemos las patas afuera Hay pichones que nunca vuelan Pero saltan del nido se le quita tu con el tiempo todos todo llega cerca. Sin embargo, casi afuera No cuento con el necesario Si no hay manera, invento otra, otra nueva Hay que hacer lo que se deba va Pa' salir del barrio salir. Y si contamos con un level extraordinario Sin billetes porque son los grisetes de varios Growing slowly todos los días de del calendario. Remember me, homie, cuando me escucha de en radio se me quiso un vicio Contra el raperito Junior Con mis frases se Con la suya no ni deludios. El phone en el aula me llevaba todo a julio Y sin estudiar en clase Tengo clase en el estudio Hace falta mucho huevo basta esta el rapper Cero money pero se transmitir en transmitir mensaje Si se pone feo ya se aguantar los ataques que me va a hacer el caideo? Si, si no me gana ni el hambre? Nunca fui de los que siguen el enjambre Fiel a mis principios antes que el partner Liricista de The Grape lo llevo en la sangre Alquimista en el papel me, me dice Street Writer Ya, yeah, es Navi Navi beats on the truck baby huh? y ver dice así Cómo es, cómo, ey Los míos ya no duermen siesta, All day cooking bitch y el resto de Oh huh, Me ganan los gritos de la abstinencia Traigo la rutina por inercia No existe el vacío, si lo llena su presencia Abismo hay que arrojo music sin su adolescencia Mixing género de opuestas procedencias No matter what, I don't mind, fuck consecuencias ¿Cuál hay si no le encajo? Esto no es ciencia Marco mi actitud, group y experiencias En cada pista vive mis vivencias Ranchadas, frito y claras influencias Oh, Changing all these styles, mantengo la esencia My chosen family, esparce, no es tendencia Mismo hogar, distinta residencia MCs, Envy, nada, no silencia ja, Engaña tu criterio, no las apariencias You lose the exterior, nunca como piensas en su barra pegan pero sin potencia Alto uh, calibre, libre, po, baja, baja cadencia, cadencia. Ah, Field samples a la máxima potencia King of Fierce. Fighters en los artes de defensa Destruir Fire en la calle, que eminencia Por las plazas, extendiendo su influencia Los míos ya no duermen siesta All day cooking bitch y el resto de fiesta uh, Me ganan los gritos de la abstinencia Caigo en la rutina por inercia Miro el caos y la pupila se hace rígida. zapoteo la realidad insípida Oigo el sin cesar de la atrocidad que cíclica se buena en el ambiente. Que esa resignación típica. En cambio, para generar uno no hay atropello. Que ironía que piensen en yo, pero no en ellos. La esperanza es casi. Pero hay destellos A veces está en tu cabello Otras en el camello Estoy cansado de no hacer nada Como si esperase mi dada, Que me hagan sentir pleno Como una calada Vicio ajeno pero propia coartada Culpable de sentir sin actuar Capaz de decir sin hablar Precapito de seguir sin pensar Y progresista de morir sin confiar Estado sentimental indeciso, la totalidad de mi percepción cambia sin aviso, evidenciando otra realidad sin permiso. La conciencia es una relación sin compromiso. Los míos ya no duermen siesta. home day, cooking bits y el resto de fiesta. Oh, me ganan los gritos de la abstinencia. Caigo en la rutina por inercia. Ya, yeah, esto fue victoria. Not be bits on the truck. Navi on the mic, yeah Hice de mi cuerpo un aeropuerto Mi mente solo cree en progresar Porque cada instante de duda que es un instante muerto Y prefiero pegarme un tiro Antes que dudar Hice de mi cuerpo un aeropuerto Mi mente solo que en progresar Porque cada instante de duda que es un instante muerto Y prefiero pegarme un tiro Antes que dudar uh, Vengo a confesar Que tengo don donde estar El mejor flow de lugar Si, es si es que, que me lo propongo Me abstengo de postergar Porque mi TikTok mental se negó que es real y tiene cara de que miente un perro que no muerde ni muestra los dientes y viene a encarar solo acompaña dos por veinte Este es mi culto rapear, dormir, llorar es cambiar con mi grupo cambiar las prioridades, estudiar mis ocultos. oculto no me hace falta pescar porque ya me sé el truco hice de mi cuerpo un aeropuerto mi mente solo cree que en progresar porque cada instante de duda que es un instante muerto y prefiero pegarme un tiro antes muerto Y prefiero pegarme un tiro antes que dudar. Vi un tempo con mi tropa son como más John Millon. Francisco a cada ocasión, Amy Hot Pasión en cada canción. Ya lo siento que en mi cuerpo otra copa, bro. Dame un loop que le marco mi Jack. All school, nunca murió el boom. Me la chupa lo que escupa tu clan Un par de tucas casi los veo balbucear. Bucea está el trasfondo de mi lírica. Quité trastorno por dar porno de mi now you work Yo estoy golden, al loro lo hago polvo. Prefiero que el polen, toca el colmo que el rap si sí come de. Puro topo que siente que está al tope. Bro. No estoy golden, yo estoy golden, Al loro lo hago polvo. Prefiero que el polen, todo es el colmo que el rap si sí come de. Puro topo que siente que está al tope. Mucho estorbo pero igual estoy bien sin alimentar el morbo llegando al top ten. Igual no me conformo con ganar unos sope que rap al hombro sin esperar. Que me no nombre, corten con tanto alardeo. Guantes de pegar el golpe. Que en el rap primero del de un ego está el acote. Los pis hablan de mi cruz sin actitud y enfoque. Para levantar la voz hay que aguantar el choque. Vos quisiste por tu barrio y por tu banda. Te faltan honorarios para bancar a este barrio. Un empresario contra un rapa no resalta. Se captan de todos los robos y de todo lo contrario. Contra un escritor o resalte unos rosarios. Solo no tires de hip hop y ahorra tus comentarios. Porque de mi skill boy yo comieron.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 que se creían, que la movía relé really? sin sí, ni salían, ni mis rimas nacían no en rieles Hates van y vienen, se venden en tienda Los míos pintan trenes, fumando buena hierba ¿Quiénes? Vienen ahora, tiran mierda La mía se mantiene, you better step your game up Tengo flavor, no espero que lo entiendan Que muy veneno, de miedo, mantengo la esencia Tu rap es medio pelo, en serio, veo playback No soporto el relleno, suena feo, only fake stuff No estoy cold, but yo, estoy golden Al loro lo hago ¡Porvo, pre! el polen! ¡Tú que colmo, que el rap se de puro topo que siente, que está en el top! ¡No, estoy golden! yo, estoy golden! oro lo hago, polvo Prefiero el polen! ¡Tú que colmo, que el rap se de puro topo que siente, que está al top! Yeah, if que golden todo were, ¡No, tú the track, the track, this shit Hizo un robo I'm sick of people using En mi mogapodo En big pieces Me vine a llevar todo I got so much bruci Que me siento solo Stop talking about you Si nunca hizo un robo I'm sick of people using En mi mogapodo En big pieces fruky Me vine a llevar todo I got so much bruci Que me siento solo No te pido más pildoracha no es tan atractivo Normal que se cole Cinco sin contar Y cortar Lo combino No sé si tomar Psicoactivo Porque mido más Mi moral Con mis amigos sigo curtiendo mi mambo esperando un sonido Vimos sufriendo y girando restando latidos Vimos muriendo sin tacto deseando ser querido vivo muriendo en un tango rezando resentido el en vivo liberense de esposa ser humano convivido vivo las mariposas que hoy son gusanos podridos me duele el ruido de fosas de hermanos caídos Pero copiar prosa que robar fotos prohibido sin sentido y sin cesar que el mic le da un rapero gocivo que ping y pan skill ni tanto orgullo perdido. Si Nunca hizo un lobo I'm sick of people using En mi mogapodo En BB sin fruggy, Me vine a llevar todo I got so much pussy Que me siento solo Soto talking about Si nunca hizo un lobo I'm sick of people using En mi mogapodo En BB el Me vine a llevar todo I got so much pussy Que me siento solo